Hola. Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This is uh, video cast number 44 for Advanced Intermediate, so four. it's in Spanish, eh? forty advanced. Four, forty-four, <laughs> four. Um, and uh, this is a suggestion that has come from... Now, I I'm, I'm could damage this name in a big way. Moi mu mo. Where uh, is it? Chagi. Batacagy, Mo Batacagy. I don't Mo. know if it's Mo or Mo. Mo, Mo. That's the name of the um, the barman in The Simpsons. Oh, is it Mo? Yeah. Mo, no, and wasn't it? I don't know. I don't know. I don't watch The Simpsons. And uh, Mo has asked us to uh, talk about the the difference of the preterite and the imperfect with the structure of estuve, plus the gerund, or estaba. The That's what we're talk about. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Gordon. Sí. <risa> <risa> Cintia. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muchas gracias. Me por alegro. Por preguntarme. ¿Y Me qué alegro. tal estás tú? Yo estupendamente bien. Gracias. Bien. Bien. Pues Gordon, Ajá. cuéntanos la diferencia entre estaba y estuve, principalmente, y luego la diferencia entre estaba y estuve con un gerundio. Vale. La verdad es que... La, no lo sé. La, la, no, no tengo ni idea. No es tan difícil, no es tan difícil la diferencia. Primero, vamos a hablar de la diferencia entre... Eh, vamos a decir yo esperé una hora o yo estuve esperando una hora vale, vale. ¿hay mucha diferencia para ti en esas frases? un momento un momento te hecho yo di la pregunta <risa> no pero, ver, pero para tu yo, oído sí. español bueno oído y ojos y... Eh, yo esperé una hora Pretérito, perfecto, porque estamos dando una duración, uh -huh. ¿sí? uh -huh. O yo estuve esperando una hora. Perfecto también, sí. ¿vale? Porque estamos dando el pretérito con gerundio. Uh -huh. La diferencia para mí es estuve esperando una hora suena más largo el proceso. Vale, muy bien. ¿Sí? Uh -huh. Como eh, un énfasis de estuve esperando... Eso. Una hora. En vez de, eso. de una hora. Cuando tú. Antes eh, Cintia hablaba de eso. De en, en una frase. Tú tienes que decidir dónde quieres ponerle la importancia a la frase. ¿Vale? Entonces, si tú quieres enfatizar la hora. Pues lo pones en el, en, con el gerundio. Yo estuve esperando una hora. Pero si. Si no tiene tanta importancia, dices, bueno, estuve... o esperé una hora y luego bla bla bla... Exacto. ¿sí? Entonces depende de, de, de, de, del enfoque, ¿no? sí Luego, si vamos a medirlo, si vamos a ponerle un, un, un tiempo... No hay opciones. Tiene que ser pretérito. Tiene que... If you measure it, pretérito. Tiene que ser estuve esperando. O esper, esperé, esperé. ¿Vale? Eso. Una hora. Uh -huh. ¿Vale? Y también una hora, un rato, mucho tiempo, eh, toda la mañana. No tiene que ser un número, sino un periodo de tiempo. Sí. ¿Vale? Un momento. Un momento, sí. Ajá. Casi nada de tiempo. Claro, es, es algo que se pueda... Que es, es una, sí, un, un momento en el tiempo que se pueda medir sí. más o menos bien. Uh -huh. Sí, sí. Luego tenemos estaba esperando. Estaba esperando. Vale. Con estaba eso... Estaba esperando. Estaba esperando. Eh, estaba esperando cuando apareció... O oh, te estaba esperando cuando... Me llamaste por teléfono para cancelar. Vale. Entonces, ¿qué pasa con e esa estructura? No podemos medirlo. No estamos hablando de cuánto tiempo. Estamos hablando de un momento durante ese periodo cuando ocurrió otra cosa. ¿Vale? Entonces, siempre cuando decimos, estaba esperando, es como el, el, la acción de fondo, ¿no? detrás de sí, sí. eh, en la, la foto, es la descripción de la foto general, ¿no? sí y luego tendrías la acción Ajá. que ya sería el pretérito, generalmente, sí. ¿no? Ajá. pero lo, la descripción general de background sería en, en imperfecto imperfecto, fondo, sí. Sí. sí ¿por qué? ¿qué pasa con, con el pretérito? típicamente no puedes hacer dos cosas a la vez ¿vale? Estuve esperando una hora y hablé con mi amigo, ¿vale? Son dos cosas, ¿no? Primero una hora y luego hablar con tu amigo. Entonces, si queremos hacer dos cosas a la vez, tenemos que usar el imperfecto o no es posible. Entonces, es, mientras estaba esperando, se me ocurrió una idea, ¿vale? Es como estaba esperando y luego ¡pam! Acción, ¿sí? Sí, ¿Correcto? correcto. Correcto, ¿vale? También podemos... ¿Cuál es la diferencia entre esperaba, mientras esperaba y mientras estaba esperando? ¿Cómo te afecta? Mientras esperaba, mientras mientras estuve esperando. O mientras... No, mientras estaba ah, mientras esperaba... esperando. Mientras esperaba, mientras estaba esperando, pues igual, ¿no? Uno es más, un proceso parece más largo que el otro. ¿Lo, ¿Puedes usar los dos sí. distintivamente? Mientras esperaba, mientras estaba esperando. Es, simplemente otra vez Incluso, estás poniendo el, el, el enfoque en esa parte... Mientras sí. estaba esperando, es más, más énfasis, más... Incluso se podría usar porque dice, no con mientras siempre es... Imperfecto, no es verdad. También puedo decir mientras esperé o mientras estuve esperando. Ah, sí. ¿Vale? Cuando ya has delimitado el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no, no siempre mientras es un detonante de imperfecto sí eso es importante también también he, pero, he, he hablado de eso en, en un, sí. una lección eso de mientras estuve en bla bla exacto, bla Exacto, exacto. pero es... vamos a poner eso para no confundir la cosa <risa> vale, vale vale pero típicamente la diferencia entre mientras estaba esperando y mientras esperaba igual la misma diferencia que mientras esperé y estuve esperando uh -huh. Es, es, es un proceso énfasis, más. Un énfasis en, en, énfasis ¿sí? en, en esperar, ¿no? Sí, ajá. Pones la, la atención más en, en ese periodo, mientras estaba esperando. Claro. Sí. Eh, y solo eso. Entonces, la, la, la, las normas básicas son: sí. si tú le pones un, un tiempo, tienes que usar el pretérito. ¿Vale? Pero sí, si quieres hablar de dos cosas pasando a la vez, imperfecto. Sí. Luego, si quieres ponerle más énfasis, puedes usar estar con, o, con el gerundio. ¿Vale? Muy bien. O, o, sí, y eso solamente es énfasis. No, no es necesario. Tú puedes hablar perfectamente bien sin usar ese, esa estructura. Y la gente no va a decir, ¿por qué no has usado estar con el gerundio? No, pero es, es tu forma de, de, de hacer que, que tu conversación conversación sea más interesante, más entendible, ¿no? Exacto. Solo eso. Es arte. arte. Es, es el arte, pero claro, esto ya es para niveles un poco más avanzados que estén más cómodos ya con el pretérito y el imperfecto. Ajá. Claro. Ajá. Sí. Pero. Es como... Es, esas estructuras son como sal y pimienta, entonces un poco, pero no todo el rato. Esta mañana estaba hablando con mi amiga y estaba diciéndome que... Y yo estaba eh, mirando por la ventana... Demasiado. Mucho énfasis en todo, ¿no? <ríe> Fíjate, fíjate, fíjate. Sí. ¿Vale? Entonces medirlo y énfasis, ¿vale? Entonces, chicos, ¡eso es todo! Eh, no, <ríe> ¡Nos vamos! ¡Y nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.